Esta, esto, esto operaba de la siguiente manera. Cotas en cuota, así de sencillo se lo digo, es uno a uno, con socios de la cooperativa. Y lo que garantiza ir a sacar un equipo electrónico, una computadora o un televisor que tiene que ver con el, con el, con el negocio que hace cotas, va y recibe y lo paga a 18 meses con un voucher que le llenan y con la garantía de su, certificado, de su certificado de aportación, que eso lo garantiza. Entonces, aparentemente, todo se hacía con una planilla Excel, como que realmente los socios, sin afectar a los socios. Y todo entraba y se hacía aprobar cuatro o cinco veces más de lo que era la realidad. ¿Pero se clonaba las identidades o se simulaba con socios y sacaba más de los artefactos que en realidad eso, Carly, se simulaba con unos socios anteriores que habían sacado y después el, el gasto grande se disimulaba en 53 cuentas que tiene Cota, Cota Antes de salir, invité al Estado que venga y verifique. Porque hoy día Cota se maneja por dos leyes. La ley de telecomunicaciones y la ley de cooperativas. Este es un negocio donde Carly... Arias es socia de Cota y va y solicita un equipo, es uno a uno, y de ahí va a una, a una empresa comercial y le entregan y se lo descuentan en la factura del mes, la computadora o el televisor. Pero aquí, ¿qué pasaba? Aquí, como le dije al principio, se colocaba una como que varios socios, 300 socios lo pidieron, ya. después mediante un correo electrónico, a la casa comercial, le decían, este, por favor necesito 300 televisores para llevar a las provincias, y entregaban 300 televisores, iban y lo recogían esos 300 televisores, después no llegaba la factura porque supuestamente esos 300 fueron entregados a, lo, a los socios que al final por eso eran... Este, eran ficticias las entregas, no había entrega. entonces cumplía con los trámites de retiro de equipos? Los 300 los entregaban en, en, en, en, por montones, ¿me entiende ¿No es verdad? O sea, no se le entregaba pues al socio del Este, ahí es donde está detectado el robo, porque, y se aparentaba contablemente y todo, de que se le dio a cada socio, y después cuando se va y se busca, no se lo encuentra al socio que estaba pagando, porque era un socio. Entonces, ahí es donde viene el ovillo, donde empiezan a indagar y van encontrando. No encuentran el famoso voucher que le entregan a usted para que usted recoja. Entonces, ellos mandaban sus facturas ya venía todo como si se haya entregado a los socios mil televisores, por decirle, y en realidad de esos mil este, 800 habían sido retirados de una manera con un pedido de, de, de, de, de un señor de ahí de Cotas, del, cabalmente de la persona responsable de esto, que lo pedía al importador para que se lo entregue Y eso ya era comercializado de otra manera. ¿Quién era el cabecilla de todo este movimiento? Según lo que muestra, pues, ahí hay un señor Gil. Ante, Gil? Eh, hay ese señor que, bueno, también a mí me están...